Hola De tu cola, te quiero decir que tenemos un server de Discord para que te comuniques con toda la bandita y también tengas amigos. Te dejo el link en la descripción. Hombre, Mateo, gana anda, Mateo? No, hoy me, levant hoy me levanté reino. ¿Por qué, Mateo? Porque sí. Bright day night. ¿Panque? ¿Es ya goodbye, my penis? ¿Es ya goodbye, my penis?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 ¿Eso es, ¿Eso es mi vieja, güey? ¡No oh, mames, güey! ¡Qué viejota, eh! Mi compa el gringo, eh. Mi compa el gringo, siempre con la pistola. Siempre con la fusca, que si viene acá he hecho acá de, de San Corcojito, ¡Órale, culero! ¡Eh, hey, my, my, my friend gringo! ¡We have a, we have a gun, bro! ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. ¡Órale, mamón, eh! ¡Vas con todo! Oh, ¡Pinche gringo! El Yolo, Yolo o Ninja gente, el Yolo, Yolo o Ninja gente. Uh -huh. oh. Verga, eh Voy con todo Verga, no mames Pinche gringo, eh Si ¿Sí te pusiste las pilas, mamón Puta madre Momento, momento, momento. venga Me lo chinga Gringo. Pew pew puta. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Así es, ¿cómo supiste que soy King Kong? Baila, baila, baila, baila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 No, no rimo, no remo, eh. Te llama el circo, güey. Llegamos a los poderosísimos 50 likes hacemos un Friday Night Funkin para pobres <risa>